Amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video nuevo para nuestro canal El día de hoy tenemos acá un dispositivo Samsung Galaxy A71 La cual el cliente nos trajo por cuenta de Google Como nos damos cuenta que el dispositivo se había quedado allí en la cuenta de Google Es cuando pues, nos pedía conexión a Wi-Fi y nos dejó que se había hecho un intento no autorizado En este caso si ustedes empiezan a configurar nos vamos a dar cuenta Que el dispositivo nos va a llevar a pedir nuevamente el patrón o usar la cuenta de Google entonces muchachos para eso nosotros tenemos un método muy importante que sirve para Android 11 obviamente y como tú puedes ver te pide como si no hubiese formateado el dispositivo, te pide el correo o el patrón. Lo primero que vamos a hacer es algo muy importante, hay que conectarse a Wi-Fi gente en nuestro dispositivo y como segundo paso pues yo le voy a dejar la Sanfim para que ustedes puedan descargar y lo puedan ejecutar desde su ordenador o computador. Listo, yo lo tengo acá por ejemplo ya la Sanfir descargada, yo les dejaré en la descripción los links para que lo descarguen totalmente gratis. Listo, una vez que abren pues ya lo que sería la Sanfir, vamos a esperar esto, te demora un poquísimo en cargar, vamos a esperar a tener paciencia. Listo, ya se abrió la Sanfir, entonces tengo la versión 1.4.3, que es lo que voy a hacer en este punto, me voy a ubicar en la pestaña de arriba, en este caso hemos abierto todos, vamos a cerrar una ya que nos va a servir solamente una gente. en este caso te va a llevar a la página de reseller de Sanfir solamente tienes que cerrarlo me voy a ubicar en la pestaña de Android Tools Bypass y Bypass FRP pero antes de eso yo voy a conectar mi dispositivo para que el proceso me funcione correctamente entonces lo conecto, mi cable USB listo, ahí lo tengo conectado una vez que me conecte pues lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dar donde dice Auto Bypass Método 2 y ojo aquí hay que tener instalados los drivers gente para que nos lance el mensajito hacia la pantalla En este caso si no, no nos va a lanzar Listo, ahí le damos en ver Y automáticamente ya sea nos lleva a YouTube o a Google Que ya desde ahí es muy fácil de ingresar al navegador Entonces yo ya desconecto acá en este punto y como tú puedes ver me ha llevado a YouTube Voy a dar los tres puntillos Configuración, acerca de y política y privacidad Ya estoy en Google entonces, siguiente, no gracias y acá es muy importante en el buscador, voy a escribir lo siguiente, la página de los cracks de GSM Neo. es una página muy importante, GSM Neo. Lo abro muy rápido, gente, este proceso. Y como tú puedes ver, anteriormente hacíamos diferente con un método de hacer una copia de seguridad. Pero esta vez sí, ya está más fácil, gente, ya que se saben agradecer especialmente a GSM Neo por agregar esta opción de Alien Shale para acá. Esta aplicación que vamos a utilizar, lo tenemos acá, con la bolsita de Galaxy Store lo presionamos entonces ahí en este punto y nos va a llevar hacia la Galaxy Store de Samsung acá aceptamos acá te va a pedir que coloques tu cuenta obviamente tienes que colocarlo tu cuenta de Samsung Account porque si no no te va a poder descargar el programa o la APK listo acá por ejemplo yo ya estoy colocando mi correo, ahí voy a colocar la clave una vez que haya iniciado sesión entonces aquí vamos a darle a iniciar sesión a nuestra cuenta de Samsung Listo, vamos a aceptar todos estos términos y acá te va a pedir que verifiques En este caso lo vamos a dar en verificar por mensaje de texto A ver acá nos dice que vamos a ir a enviar mensaje de texto al número telefónico que yo tengo vinculado a mi cuenta de Samsung Account en este caso vamos a esperar que nos llegue y lo verificamos una vez que hemos verificado pues acá nos va a dar en comenzar bueno vamos a en comenzar pero antes de eso vamos ya acá pues atrás gente esto no vamos a aceptar nada y la aplicación se va a empezar a descargar en la parte de abajo en muchos casos no se les descarga gente es posiblemente que para algunas versiones de Alianz de aplicación que necesitamos ya no esté disponible pero para estos dispositivos de alta gama sí todavía está funcionando correctamente como en mi caso como ustedes pueden ver se instaló y se abrió al mismo tiempo listo una vez que ya pues hayan hecho eso vamos a dar en siguiente acá en este punto siguiente y acá nos va a pedir nuestra cuenta de Alliance Shale obviamente ya tienen su cuenta ustedes lo van a colocar entonces esto es muy importante gente para hacer el proceso ahí lo tenemos nuestra cuenta vamos a la parte de abajo vamos a colocar nuestra contraseña una vez que ya hayamos iniciado sesión pues automáticamente el nshay se nos va a llevar a configurar un pasos nos damos en siguiente, ojo no hay que olvidarse de habilitar esta opción que es administrador de dispositivo lo habilitamos, lo damos en siguiente kenox también que es muy importante para que nos abra el puerto, lo vamos a Activar también esto solamente confirmando o seleccionando. A ver, esperemos un momento que cargue Lo damos en confirmar. Esta es una aplicación muy buena que nos sirve pasar de repente. Es acabo cualquier modelo en Android 11 en estos modelos de Samsung, Listo, damos siguiente y terminar. Una vez que estemos ahí, pues en terminar, vamos a checar que administrador y Kenox en la parte de abajo esté de color verde. Una vez que esté de color verde ya significa que todo está bien Vamos acá a administrador Acá en administrador vamos a hacer lo siguiente En la parte de arriba en la lupita vamos a buscar Yo voy a buscar con este nombre gente más rápido Mode Y voy a ubicarme en la opción de dice service mode Que lo tenemos en la parte de acá Listo ahí te va a abrir una pestaña Recorremos hacia la derecha Y nos vamos a ubicar en la pestaña de actividades Acá vamos a subir todo hacia arriba Vamos a encontrar tres hacia arriba 1, 2, 3 y vamos a seleccionar esta Acá le damos a abrir Y lo colocamos MTP ADB Entonces una vez que hayan seleccionado ese puerto Pues obviamente ya vamos a ir nuevamente a la Sanfir Pero para eso vamos a conectar nuestro cable USB Hacia nuestra computadora O hacia nuestro dispositivo, perdón Y listo, acá por ejemplo abrir Bueno en este caso nos salió email Listo Y una vez que hayan abierto el puerto Lo vamos a dar donde dice acá service y acá lo vamos a dar donde dice reset FRP listo muchachos, acá pues vamos a aceptar ADB como corresponde para que el dispositivo se nos borre el FRP vamos a permitir listo, y el dispositivo se ha reiniciado correctamente, ahora solamente tengo que esperar gente que el dispositivo se nos inicie 50 de google Ahí el dispositivo como tú puedes ver ya nos inició 50 de Google y nos va a llevar directamente al menú gente. Ese es un método muy importante que está funcionando gente para Android 11 no sé, de seguridad hasta la fecha gente, que espero que lo apliquen y bueno, pues a seguir adelante, no olviden de suscribir y apoyar siempre gente. Cuando a ustedes les sale esta pantallita solamente tienen que dejarlo un momentito ahí y eso ya va a cambiar en de cualquier momento. En muchos casos bueno, se queda así, pero es cuestión solamente de esperar gente ya que eso nos va a funcionar correctamente. Bueno eso fue todo, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y dejar un buen like, nos vemos en un próximo video.